en sesión ordinaria del Consejo Regional Noreste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, se presentó el Informe de Actividades 2018 a cargo del Presidente del Consejo y Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez. Asistieron rectores y representantes de 17 instituciones de educación superior que forman parte del Consejo Regional Noreste de la ANUYES. Se presentaron los informes de las actividades realizadas por la Red de Educación Media Superior, la de bibliotecas, de seguridad en cómputo, de vinculación y la red de tutoría. La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Torreón se convierte en Centro Certificador de SolidWorks, otorgado por el fabricante Desol System, el cual es el software de diseño más utilizado en el mundo. Este fabricante otorga las certificaciones internacionales a quienes acrediten un examen de conocimiento y manejo de software y recientemente Esfime Torreón, que, en alianza con la empresa distribuidora en la región norte del software, se convierte en un Centro de Certificador de SOLIDWORKS CSWA. Internacionalización La Coordinación General de Relaciones Internacionales convoca a alumnos de licenciatura y posgrado a participar en el Programa de Movilidad Internacional para el periodo enero-junio 2020. Los postulantes deberán ser alumnos regulares, sin adeuda de materias ni asignaturas reprobadas. Contar con un promedio mínimo de 85 para universidades de lengua extranjera y de 90 para instituciones de habla hispana. Los interesados en participar tendrán como fecha límite para entregar su documentación el 18 de septiembre en la Unidad Norte, el 19 en Torreón y el 20 en Saltillo. Para más información comunicarse a los teléfonos 844-416-9965 y 844 4 512 -56 34 Vinculación Para fortalecer y mejorar las estrategias del sector salud, la Facultad de Enfermería Dr Santiago Valdés Galindo de la Universidad Autónoma de Coahuila se une a la campaña Global Nursing Now, con la cual se busca mejorar la salud a nivel mundial al perfeccionar el estado de las enfermeras a través de alianzas clave con los responsables de la formulación de políticas y apoyarlas para que lideren, aprendan y utilicen todo su potencial. Sustentabilidad Con ceremonia y desfile cívico-patrio se dio la bienvenida a alumnos del nuevo ingreso de las escuelas y facultades de la unidad Saltillo En el estadio de fútbol Juan Lobato se realizó la ceremonia de bienvenida en donde entregaron reconocimientos a los mejores resultados del examen de admisión del Ceneval Con la temática de protección y cuidado al medio ambiente el contingente usó bicicletas y mensajes alusivos Finalmente la convivencia de los nuevos lobos concluyó en la unidad deportiva universitaria con el objetivo de desarrollar sesiones de intercambio científico-académico en los temas de interés del Congreso para la Generación de Agendas Colectivas de Trabajo, la Universidad Autónoma de Coahuila será sede e institución participante del primer Congreso Internacional de Cactáceas y Suculentas, Alternativas de Manejo y Conservación ante el Cambio Global. El Congreso se desarrollará del 23 al 27 de septiembre del 2019 en el Centro Cultural Universitario Campus Arteaga de la UADC y adicionalmente habrá una feria de productores en la explanada del Ateneo Fuente del 27 al 29 de septiembre. Universidad Autónoma de Coahuila. En el Bien, fincamos el saber.